Pérez. ¿Eh? Ah, oye, eso es mío. ¡Yo lo voy, pero...! ¡Mentira, eso es es mío! Mira que venir este ahora, que interrumpirme, trampa. ¿Eh? ¿Qué me hizo Placatán? ¡Qué raro! Uh, ¿Con qué me engañaste, Rafael? ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡A! Dar la voy a desbaratar todo! ¡Coba! ¡Expercuencia! ¡Desgraciado! ¡Coga sin respuesta, desgraciado! ¡Te voy a partir toda la cabeza esa que tiene. ¡Te voy a descalabrar! ¡Te voy a romper la pata! Pata es, mía! pata es mía! ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? Uh. ¡Suelto! Claro, ¡Suelto! ¡Suelto! ¡Suelto! ¡Suelto! ¡Suelto! ¡Suelto! Eso tiene su explicación. Crunch, Corona, Rey, blue. Todo es lo mismo. He ¿Entendido? ¡Ah! Este tío no me convence. ¡Va! Mismo aquí, el Crunch. Estaba aquí. ¿Dónde se ha metido mi Crunch? No se metió, por pues aquí no hay nada. <risa> <risa> I'm not sure ¡Madre! A ti, señor, que nos das calorcito! Eres el único que te merece el crunch, por eso te lo ofrezco. ¿Eh? Eso no me convence nada. El crunch te pertenece a ti, y si alguno de los presentes lo quisiera para sí, ¡probarda un rayo! Solo en el medio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Más fuerte que tú, ah! Eh? ¡Ay! ¡Ay! Si ¡Ah! Toma, ¡Coge! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡A! Botar, espetra, voy a <tose> <tose> ¡Me voy, me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy!